La gente de... Ah, ah, ah. Quita esa música que todavía no he comenzado el video ¿Y cuando vas a empezar? Cuando yo diga que empiece Pende... Hola gente de Youtube aquí Edwin 2020 para un nuevo video El día de hoy haré un video de cómo evitar a los animatrónicos, pero de los fanmates En este caso Jolibere Aunque tenga casi un año después de su salida Hay personas que lo siguen jugando y incluso yo Así que empecemos como evitar a los animatrónicos de B. Así que, comenzamos. Willy. Este empieza a moverse desde la noche 1, y es más agresiva en las noches 4, 5 y 6. Este empieza a moverse desde la cámara 09, después a la cámara 10, luego a la 08, después a la 07, y a la cámara 01 en donde empieza su ataque al jugador. Cuando se prepara para atacar al jugador, se verá su cara al otro lado de la puerta. Si eso pasa, apaga las luces y espera 5 segundos hasta que se vaya. Y no se te olvide prenderla. Si el jugador no apaga las luces a tiempo. Willy matará al jugador haciéndolo perder. Yum. Al igual que Willy. Se mueve desde la noche 1 y empieza en su sitio en la cámara 03, después a la 05, hasta subir por los conductos de ventilación. Si lo ves, ciérralo hasta que se vaya, pero no la cierres por demasiado tiempo. Porque si no vas a morir sofocado por falta de oxígeno si cierras muchos conductos. Si se te va de la cámara 13 del conducto de ventilación. Estará en el conducto de la oficina a tu izquierda. Si está, ilumínalo con la linterna en su cara, para que se vaya. Popo. Este se mueve desde la noche 2. Empieza a moverse desde la cámara 04 hasta la 05. Al igual que Yumi mira por los conductos de ventilación, pero el de la cámara 12. Si está ahí cerrale el conducto para que se vaya de regreso a las cámaras 04 y 05. Si se te va de la cámara 12 este llegará al conducto de la oficina a tu izquierda. Mucho ojo a lo que te diré. Si está ahí, no lo ilumines. Solo espera a escuchar de que se va del conducto. Ya que si lo haces, te brincará a la cara y morirás perdiendo la noche. Eti, este está activo desde la noche 1. Y está en la ventana a tu derecha. Si ves que está de pie, iluminela para que vuelva a dormir. Ya que si se te va de ahí, se moverá por los conductos. Y debes cerrarlo en el que está cuando ella esté completamente activa. Ya que si no la encuentras en qué cámara está, Eti te matará. Siempre iluminela constantemente en las noches 5 y 6 ya que se puede volver un peligro. Bueno, ahora me toca yo. Porque Edwin se quedó dormido. Así que aprovecho ahora. Virus. Este virus es más odiado de todos. Ya que, te puede atacar de dos formas y estas son las siguientes. Es ponerte anuncios y spam en la pantalla. Si los ves saltarte los presionando la X la segunda forma es la más odiada. Es cerrarte cuatro conductos de ventilación. Para evitar tu muerte inesperada. El jugador debe buscar rápidamente en todas las cámaras y si lo ves, presiona su icono para desactivarlo. O de lo contrario, te romperá el sistema de ventilación, provocando tu muerte. Hojiri. Este se mueve desde la noche 3 y es más agresivo en la noche 5 y 6. Este se mueve en la cámara 06 en su escenario hasta llegar a la cámara 01 en la puerta del frente en la oficina. Si lo ves en la puerta, apaga las luces y espera como mínimo 4 segundos para que se vaya de la oficina. Este es más rápido que Duili. Si no la apaga a tiempo, te pegará su jumskare y morirás perdiendo la partida. Recuerda siempre estar pendiente en la puerta si llegan joyiri y Duili y apagar las luces de inmediato ya que en las noches 5 y 6 son más rápido y agresivos. Bueno mi gente, este ha sido mi video de hoy, así que espero que estos consejos les ayuden a pasar todo el juego. Este ha sido Edwin 2020 y nos vemos en el próximo video. Nos vemos y hasta luego.